¡Hola niños! ¡Vengo a contarles lo que aprendí en mi preescolar! ¿Sabían que nuestro cuerpo está conformado por varias partes? Sí, la maestra nos enseñó que está la cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores y que debemos cuidarlo comiendo sano y haciendo ejercicios acordes a nuestra edad. Aprendimos que esta es nuestra cabeza. Aprendimos que en nuestra cabeza están los ojos. Recuerda que en los ojos tenemos un sentido, sí, el de la vista. Las pestañas son pequeños pelos que protegen nuestros ojos del polvo o la basura. Los párpados son músculos que nos permiten cerrar y abrir los ojos. Las cejas están sobre los ojos y son un conjunto de pequeños pelos en forma de curvas. La nariz recuerda que en ella está el sentido del olfato y podemos oler todo lo que hay a nuestro alrededor. Las mejillas son unos músculos que protegen nuestro rostro. La barbilla está en la parte baja de nuestra cara. La frente, la parte más dura que protege nuestro cerebro. También está la boca. En ella se encuentra nuestra lengua. En donde está el sentido del gusto. Además, están los dientes con los que trituramos la comida. Y los labios Las orejas son dos Una a cada lado Y en ellas está nuestro sentido del oído ¿Recuerdas? Y el cabello Nos ayuda a estar calientitos El tronco Es la parte media o central Del cuerpo En ella está la espalda ...que está detrás de nuestro pecho y abdomen. El pecho es la parte que se eleva cuando respiramos por la nariz. El abdomen es la parte baja de nuestro tronco. Ahí está nuestro ombligo. El cuello une la cabeza con nuestro tronco. En nuestras extremidades superiores... Nos dijo la maestra que están nuestros hombros, que son una articulación que une nuestro tronco a nuestros brazos. En nuestros brazos están los codos, las muñecas, en las manos está el sentido del tacto, ¿lo recuerdas? ¿Y los dedos? Conocimos que cada uno tiene un nombre. Pulgar, índice, corazón, anular y meñique. En nuestras extremidades inferiores, la maestra nos enseñó que están las piernas, que nos unen de la cadera y el tronco. En las piernas tenemos las rodillas, los tobillos, los pies y los dedos. Y nos dijo que estos nos ayudan a mantener el equilibrio. Juega conmigo. ¿En qué parte de nuestro cuerpo están nuestros párpados? ¡Muy bien! ¡En la cabeza! Ahora, ¿en qué parte de nuestro cuerpo están los codos? ¡Muy bien! ¡En nuestras extremidades superiores! Ahora... ¿En qué parte de nuestro cuerpo están los tobillos? ¡Muy bien! En nuestras extremidades inferiores. Me encantó esta clase porque con nuestra maestra jugamos a armar un rompecabezas del cuerpo. Nos dibujamos con tiza, cantamos, bailamos. ¡Me encanta el preescolar porque aprendo jugando!